Hola buenas tardes amigos del Facebook, eh, compañeras de trabajo, eh, quiero hacer esta presentación a ustedes porque como ustedes saben estamos en una, en una muy buena temporada para promover en grande este negocio y llevarlo al siguiente nivel así que yo hoy día quiero compartir con ustedes la oportunidad de inscribirse en esta super promoción que por cierto es por tiempo limitado eh, si ustedes saben esto se termina el día 20 de agosto, así que eh, quiero aprovechar para mostrarles en vivo a ustedes eh, los productos de qué tamaño son, los premios que tienen, quiero mostrarles a ustedes las ganancias que tienen al estar inscrito con Avon, entonces vamos a comenzar diciendo de que ahorita hay una super promoción para todas las personas donde usted puede inscribirse únicamente con 10 dólares, entonces, eh, lo hemos estado promoviendo, lo hemos estado anunciando, pero quiero mostrarle a ustedes, como les digo, de una manera más exacta, cómo son los premios que tenemos y cómo son, eh, de qué tamaño son y, y este, cómo los van a recibir. Bueno, pues déjenme decirles que está bien fácil de ganar. A todas las personas que formen parte de la compañía, eh, ahorita que extendieron el tiempo, este va a ser únicamente la inversión 10 dólares. Con 10 dólares van a recibir ustedes un kit eh, que viene en una cajita de estas esta cajita les va a traer a ustedes la siguiente este, el siguiente material, les va a traer paquetes de muestras para el cuidado de la piel les va a traer a ustedes un paquete de muestras, lo que incluye cremas para el cuerpo, eh, crema eh, jabón en crema para baño de la marca Skin So Soft y les va a traer a ustedes el aceite que este es uno de los de los este, productos número uno mejor vendidos, ¿verdad? Este, de nuestra compañía. También les va a traer a ustedes un paquetito de muestra de labiales, donde ustedes pueden venderlo, pueden usarlo, para que lo puedan ustedes recomendar. También me les va a traer a ustedes dos paquetes de mini productos. Cada paquete de mini producto tiene lo que es la crema para el cuerpo, un lápiz de labio, una crema del cuidado de la piel de noche y el suero, de esto van a recibir ustedes dos paquetes en el paquete de eh, bienvenida en el paquete de inscripción verdad, también ustedes van a recibir un material donde ustedes van a tener detallado qué es lo que va a continuación, van a tener sus libros de la campaña eh, que vamos a estar preparando y de esa manera pues ustedes van eh, simple y sencillamente a aprovechar esta gran oportunidad para comenzar a ganar bueno, vamos a suponer que ustedes ya se inscribieron y ahora ya hicieron ustedes su primera orden ahora, mucha preguntas, ¿Cuándo me van a hacer la orden si ordeno ahorita, me va a venir mi premio en, dentro de mi pedido, la respuesta es que cada premio que estamos anunciando va a estar siendo enviado en la siguiente campaña es decir, si usted está haciendo su campaña número 17 y es la primera orden que usted está haciendo usted va a recibir su primer eh, premio cuando usted esté enviando la campaña 18, en ese paquete de la campaña 18, va a recibir su primer premio. Cuando mande la campaña número 19, va a recibir su segundo premio. Y cuando haga su campaña número 20, recibirá el premio mayor. Entonces, vamos a suponer que ustedes ya acaban de eh, hacer su primera orden. La hicieron con el mínimo de orden de 150. Recuerden que ustedes tienen... Que acumular 500 dólares para ganarse todo eso. Entonces primer pedido en Pokémonos 150 dólares a precio del catálogo. Entonces ustedes van a recibir con, en su siguiente pedido dos paquetes extra por haber hecho su primera orden. Por haber hecho su orden a tiempo y por haberla pagado a tiempo. Entonces ustedes van a recibirlo como les digo cuando hayan hecho su campaña número 18. También ustedes van a recibir los nuevos catálogos. Cada campaña exitosa les mandan el premio y les mandan catálogos de la siguiente eh, campaña, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que ustedes ya hicieron la campaña número 2 y también fue prácticamente de 150 o 200 dólares. Entonces vamos por buen camino, porque recuerden, son ventas que se tienen que acumular para que ustedes puedan llegar a los 500 dólares. Con, esas, con esa segunda orden, ustedes van a ganarse este bello bolsón. Entonces, para la buena noticia de ustedes, ese bolsón está, tarán, está aquí conmigo y se los tengo para mostrarlo. Este es el bolsón que ustedes van a estar recibiendo cuando hagan su segunda orden. Como pueden ver, es un bolsón de tamaño mediano que ustedes pueden lucirlo o que ustedes pueden usarlo para un display también imagínense, o se van a ver bien bonitas, bien profesionales ustedes utilizando su bolsón y todo ¿Por qué? por hacer lo que a ustedes más les gusta entonces este es el premio de la segunda orden así que mucha atención a todas las que ya se inscribieron mucha atención a las que se inscribieron y no se han activado este, hoy es el momento de aprovechar todos los premios gratis que la compañía tiene nuevamente se los modelo es de tamaño mediano Ustedes pueden eh, utilizarlo para promover el negocio o lo pueden utilizar, como les digo, para hacer su siguiente presentación también, ¿verdad? Entonces, eso solo se los he querido mostrar. Ahora, vamos a continuar describiendo la dinámica de trabajo. Vamos a suponer que ustedes ya hicieron el tercer pedido. Entonces, ustedes con el tercer pedido, ahorita vamos por el premio mayor. El premio mayor va a incluir todo eso. Entonces, ustedes, la gran pregunta es cómo me lo van a mandar, cuándo me lo van a mandar, y como les digo, siempre que ustedes se preparen para hacer su pedido, este, prepárenlo, organícense para, para este, recuperar la ganancia que desean obtener de esa orden, pero principalmente que ustedes hayan acumulado 500 dólares en venta, precio público, para que puedan ganarse todo eso. Ahora, curiosidad de ustedes, cómo es lo que vamos a recibir, bueno, prepárense porque es tremendo paquete, el que van a recibir, en este paquete ustedes van a recibir muchísimos productos, recuerden que el flyer dice que son 546 dólares en producto gratis que ustedes van a recibir, entonces ahorita voy a mostrarles a ustedes qué es lo que van a recibir cuando hayan hecho su tercera orden, así que todas ustedes que todavía no se han activado, Pongan atención porque estos premios no se los van a querer perder. Porque este es dinero que ustedes pueden transformar para seguir ustedes haciendo sus presentaciones. Pueden utilizarlo para duplicarse, para promover más en grande este negocio. Bueno, comenzando con el desfile de productos que vienen acá en esta caja. Tenemos el producto, la crema limpiadora Anium, Tenemos una crema para las manos. Tenemos una crema... Esto es jabón en crema para el cuerpo. Como pueden ver los productos que vienen son tamaños reales, son tamaños regulares que ustedes fácilmente pueden venderlo, pueden duplicar este, lo que es este gran premio la gran ganancia. También tenemos cremas para el cuerpo, tamaño normal también, ¿verdad? Todo esto forma parte de los $546 dólares que se están ganando. También ustedes van a recibir aceite para el cuerpo, este producto es el, el más vendido porque eh, lo utilizan en esta temporada que hay muchos mosquitos, lo utilizan también este, para después del baño, muchas personas le dan muchísima, muchísimo uso a este producto, así que se los aseguro que lo van a poder vender y lo van a poder vender bien, ahora otro producto que viene acá, es el Max Perfector esto es el maquillaje esto ustedes lo pueden vender facilísimo entonces el motivo por el cual les estoy enseñando todo lo que se van a ganar es porque ustedes tienen que ver, tienen que tocar realmente los premios que sí se van a ganar haciendo los primeros tres pedidos acumulando 500 dólares en venta y eso es como les digo facilísimo de lograr bueno, también tenemos la crema aniu que es para los ojos verdad usted sabe el contorno de ojos entonces también valorada en 28 dólares también viene acá gratis para ustedes entonces como les digo hay que tomarle mucha ventaja porque viene producto como el suero aniu como pueden ver es el power serum verdad también viene vitamina c como premio también Así que ya les digo, vayan sumando porque después les voy a enseñar cómo se mira junto todo este montón de productos. Así que también viene la crema de noche a ¿verdad? Para que puedan crear su régimen de cuidado de la piel. También viene la crema de día a que si usted y yo sumamos ahorita vamos a decir 30 y 30 son 60 solamente en estas dos cremitas. Así que mucha atención porque ustedes van a poder comenzar a duplicar lo que es la ganancia. Van a venir también tratamientos para dos semanas de lo que son eh, eh, de los 50 años en adelante. Tenemos acá la Platinum que también es muy vendida este acá eh, en nuestros productos favoritos, también tenemos a las amantes del maquillaje les va a venir sus toallitas desmaquillantes así que como pueden ver todos estos regalos están bien organizados según la necesidad de seguir promoviendo nosotros nuestro negocio en, un, en otro nivel así que vamos a tomarle ventaja muchachas, entonces aquí tenemos la crema para el cuerpo de la Moist Therapy que esto es uno de los número uno vendidos acá en Avon porque esta crema aparte de ser humectante también es una crema reparadora y especialmente para las personas que tienen su piel muy reseca verdad. así que a tomarle mucha ventaja también viene acá en esta caja miren perfumes como el Haiku que también es otro de los número uno muy vendidos acá también tenemos el Faraway que no podía faltar en, esta, en este desfile de premium porque tenemos muchísimo como le digo traten de manera ustedes de ir sumando todos los premios que se van ganando. Realmente el dinero que está diciendo el flyer es de verdad. Porque ustedes lo pueden ir duplicando, incluso triplicando. Vamos a tener también más muestras de labiales. Todo esto viene en este paquete gratis. Viene muestra de labiales. También vienen este, sombras, conjunto de sombras, son tamaños reales, como les estoy diciendo. Y ustedes pueden irle tomando ventaja, lo pueden ir usando, promoviendo, pueden crear sus propios combos de productos para promocionar. Así que, como les digo, todo esto viene acá gratuitamente en su kit eh, que se van a ganar ustedes. Normalmente todo esto cuesta eh, 100 dólares para inscribir si ustedes se lo están ganando gratis. También vamos a tener lápiz de labio. Son diferentes los lápiz de labios que vienen diferentes colores para que ustedes puedan ver, probar y vender. Entonces todo esto también viene incluido en su, este, en su paquete que se van a ganar. También vienen delineadores tamaño eh, normal, verdad Esos son colores en negro que es otro de los número uno vendidos, así que tienen que tomarle muchísima ventaja. También acá ustedes van a estar recibiendo muchísimas muestras para hacer más grande el negocio. Tenemos eh, muestras de la, de la crema del día, la crema de la noche, las, las nuevas de eh, new También tenemos mucho más surtidos de producto como que son el skin so soft, de estos vienen dos paquetes, imagínense todo lo que viene este para ayudarnos a hacer más grande nuestro negocio, así que hay que tomarle mucha ventaja, ahora sí que con todo esto que estamos este recibiendo vamos a poder hacer nuestros propios party de Avon, entonces si ustedes este recién van comenzando y se ganan todo esto, vamos a poder hacer fiestas de, de, de, de demostración a nuestros clientes, van a poder ordenar porque están probando lo que estamos ganando vienen eh, también más muestras de lo que son el cuidado de la piel de estos vienen dos paquetes verdad y también vienen mucho más muestras de este labiales verdad vienen bastantes así que podemos nosotros tomarle mucha ventaja a todo lo que viene eh, regalado prácticamente verdad y como gran premio también quiero mostrarles el precioso bolsón que viene gratis dentro de esa caja con todos esos productos gratis así que véanlo bien es un bolsón muy profesional y saben que son dos en uno así que miren les voy a enseñar lo que viene adentro y es un mini bolso para cuando ustedes también salgan a, a, a promocionar y puedan colocar acá las muestrecitas. De, de ustedes que acaban de recibir acá, ustedes ponen su libretita ponen sus muestras, vamos caminando y, y, y anotando no es necesario tener una mesa en un lugar, no es necesario tener este, un display grandote para poder salir a promocionar, aquí mismo vamos a poder poner las muestras que acabamos de recibir, nada más que asegúrense de poner el sticker con el nombre eh, y el teléfono para que la persona que prueba el, el, el, el producto pues nos pueda llamar de regreso así que todo esto viene acá dentro de este bolso y como les digo todos son dos en uno y viene acá gratis al terminar su tercer pedido de su campaña número 3 la que van a hacer verdad ahora hablando de negocios ustedes saben que es bien importante que, que sepan de que eh, para hacer todo esto posible hay que seguir una línea de eh, organizada para que puedan ganarse todo, recuerden que son eh, acumulamiento de 500 dólares en venta para que puedan ganarse todo esto, pero para este que es un proceso verdad, como les digo su primera orden de 150, no sé si la puedan ver, su segunda orden traten de hacerla de 200 dólares su tercera orden de 250 para que de esa manera sea fácil lo que es acumular los 500 dólares que se requieren para ganar todo este producto, verdad, también ustedes tienen que tomar mucho en cuenta, que hay un calendario de órdenes, usted puede mandar las, las veces que necesite orden, pero también usted tiene que seguirlo cuando se va a la campaña número 17, y aquí dice que la campaña se comienza a enseñar el 25, el 26 de julio, y el último día es el 7 de agosto, entonces por esa razón, es muy importante seguir las fechas de cuando corresponde, mandar los pedidos para que ustedes sepan después de que mandamos la orden eh, usted tiene tres o cuatro días para recibirla así que el primer premio no llega con la primera orden el primer premio llega cuando hacemos la segunda para que usted lleve el ritmo y más o menos sepa cuándo va a recibir toda esta cantidad de productos es muy importante que sepamos eso, como perdón que se mete una llamada este no cometamos el error de eh, perdernos la fecha que corresponde también en, en este kit viene un paquete de muestras perdón de bolsas que así ustedes van a poder utilizarlo para este repartir sus productos cuando tengan eh, ya sus pedidos lo más importante en, en este de paquete también que van a recibir viene un folder en este folder viene muchísimo más material que ustedes tienen que ser curiosas no sólo son papeles este aquí son material que se va a utilizar para poderle explicar a otra la misma oportunidad que ustedes están teniendo. Este, como pueden ver, viene lo que es la, la oportunidad de comprar este surtido de productos por $19.99. Viene también eh, una descripción de lo que es la vida como un jefe, esto significa cómo nos organizamos, cómo planeamos nuestro negocio, cómo vamos a hacer crecer, ¿verdad? También viene acá este, un talonario para aprender a hacer los recibos. Y quiere decir que Avon cuando nos está dando todo este producto gratis lo hace con la finalidad de invertir en ustedes porque ustedes van a hacer este negocio mucho más grande, ¿verdad? Ustedes van a hacerlo tan grande como ustedes quieran. También vienen panfletos o flyers como ustedes le quieren llamar para que ustedes puedan ponerle acá su información y lo puedan regalar, Oye, y tal vez tienen alguna fiesta de demostración de producto y también lo puedan regalar en ese momento. Pero más que todo también, aquí trae una breve descripción de cómo van a planear este, su, su negocio, a quién les van a hablar, a quiénes ustedes van a ofrecerle esta oportunidad para realizar en grande su negocio. Así que este folder también viene incluido en este paquete que se van a ganar gratis tienen un folder muy profesional verdad tómense el tiempo de leer todo esto porque como les digo la inversión que se está haciendo es para que ustedes vean que esta compañía les está ofreciendo entrenamiento les está ofreciendo premios por hacer lo que nos gusta les está ofreciendo muchísima muchísima esta oportunidad de crecer este eh, para que ustedes puedan crear un ingreso extra al que ya tienen y poderlo comparar incluso con ese ingreso. Y puedan saber y puedan ver ustedes que Avon sí tiene una oportunidad extra para todas nosotras, ¿verdad? Uh -huh. También quiero decirles de que ahora en el mes de agosto está la gran oportunidad aparte de ganarse todo esto. Está la, el mes de apreciación para la representante. Así que ustedes, aunque no se hayan activado todavía, pueden participar porque el día 3, que es ahora, usted puede ganar un producto gratis con solamente, este dice que usted tiene que hacerle TAG a tres representantes de Avon este, como, como un mensaje de apreciación, ¿verdad? Porque, como les digo, este es el mes de la apreciación de nosotros como el mes del agradecimiento. Entonces, a las que todavía no han revisado su calendario del mes de agosto, revísenlo porque todos los días hay algo importante para favorecernos a nosotras como representantes. Entonces, esa es la intención de este video, enseñarles a ustedes, el, el bolsón que se van a ganar se los voy a enseñar nuevamente y este es el premio número 2 ok premio número 2 y esto no es rifa, esto usted se lo puede ir ganando simple y sencillamente haciendo su negocio compartiendo la oportunidad, esto usted hace, usted gana y sobre todo este bolsón que está bien precioso eso le va a dar el toque final a todo lo que usted va a hacer porque todo este display usted lo puede, este, lo puede andar cargando y andarlo llevando con ustedes porque este bolsón puede servir de display Usted lo pone en una mesa y charán Usted hace acá su demostración. No tiene que andar buscando ningún lugar fancy, no tiene que andar buscando este ningún lugar complicado para hacer usted eh, una demostración. Usted carga su producto ahí, usted lo abre y esto es para andar haciendo la demostración, compartiendo la... La oportunidad para poder que su grupo se sienta, pues este, que pueda tocar los productos, que pueda probarlos, que pueda recomendarlos. Y como le digo, este bolsón no es solamente por andarlo cargando, sino que este es su propio display. Así que todas ustedes, hagan lo posible de ganárselo, porque esto, todo esto que les acabo de enseñar, hace un total de 100 dólares. Y ustedes tuvieran que comprarlo pero ahorita se lo van a ganar completamente gratis así que compartan el video, comparten con sus amistades y, y dígales que se pueden inscribir con solo 10 dólares y esto se termina el 20 de agosto así que solo nos quedan 15 días prácticamente para hacer todo lo que vamos. así que tómenle mucho provecho verdad porque este vamos vamos, a, vamos a, a, a emocionarnos, vamos a contagiar esta, esta super noticia Rubí dice que por favor repita cuando ellas empezarán a recibir los premios ok, bueno, a todas las nuevas que no se han activado mucha atención a todas las que acaban de entregar cuando ustedes hagan su primera orden el primer premio les llegará cuando hacen su segundo pedido Okay. Las que se activaron ahorita en campaña 17 van a comenzar a recibir en la campaña 18. Cuando hacen la campaña 19 reciben lo del anterior. Cuando hacen la campaña 20 reciben el número 3. Así que lleven un orden ustedes porque lo que la compañía quiere ver es consistencia en el negocio. Porque no, no es que al nomás que usted se activó, usted hace su orden. Eh, hace la segunda y recibe el premio de la primera. Hace la tercera y recibe el premio de la segunda y hace la cuarta orden. Cuando usted hizo, pues este ya su pedido usted lo va a recibir. Y póngale mucho, mucho a, a este interés a todo esto. Aprendese los las fechas, como les digo, si ustedes no saben cuándo les toca, pídanle a sus líderes que les den su calendario, ¿ok? El último día para enviar campaña 10, este, 17, por favor, a todas las que no se han activado, va a ser julio 7, antes de las 5 de la tarde, para que les puedan contar como su primera orden. Recuerden que el único requisito para ganarse todo esto es acumular, 500 dólares en venta en estos tres pedidos usted lo puede desglosar fácilmente primera orden 150 segunda orden 150 y la tercera orden de 200 ahí tiene sus 500 esto si en caso trabaja con los mínimos pero si usted es como yo que le gusta hacer órdenes bastante grandes entonces ustedes van a ver mucha más ganancia y van a, a, a ustedes disfrutar más lo que están haciendo entonces antes de terminar este video les quiero mostrar este en vivo cómo se ve organizado todo este montón de producto, así que eh, eh, para eso era la intención así que permítanme un momentito lo voy a cambiar ok entonces acá ustedes pueden ver de que eh, tengo eh, así como lo iba sacando así lo he ido poniendo en la mesa Así que aquí les tengo lo que son las toallitas limpiadoras, volvemos a repasar, esto es crema para el cuidado de la piel de la línea Platinum, de la línea Nium. esto es la Ultimate, eso es, son muestras de labiales, estos son bolsas que ustedes van a recibir, esos son los paquetes que van a recibir extra, verdad, este, cuando hacen su, su primera orden, estos son los labiales que vienen ahí esto es la crema para los ojos crema limpiadora van a recibir sus eh, sombras van a recibir los perfumes vienen muchísimo material como ustedes pueden ver y se los he querido poner así para que ustedes le tomen importancia a este súper este incentivo verdad porque como les digo vale la pena este que se los ganen todos, no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar el video, porque este, realmente es bien importante que todas ustedes queden conforme con lo que se van a ganar, porque sí, este hay mucho y es de verdad, por eso se los he querido enseñar, este, no sé si alguien quiera comentar algo, me pueden decir, me pueden comentar, como les digo, este, esto es este, los premios que se van a ganar esto es el calendario de actividades que tenemos en agosto esto es, lo único que hay que hacer solamente es no perderse el orden de los premios que van a recibir para que ustedes puedan utilizar todo esto como les digo, como un display y hacer mucho más grande este, lo que es, es, su, es sus presentaciones, verdad? así que a todas las que todavía no toman la decisión de inscribirse Háganlo, hay muchos premios, se van a ganar muchísimos productos y solamente con 10 dólares que van a estar invirtiendo último día para que ustedes aprovechen esta gran oportunidad, es el 20 de agosto, así que pasen la voz a todas las amistades que tengamos en otros estados a todas las amistades que tengamos este, aquí en el país, tómenle ventaja los contactos que agarremos mándenles eh, fotos mándenles este, la foto del flyer este, díganle que solo vale 10 dólares porque en realidad es lo que vale y como les digo, si este video les sirve a ustedes para promover lo que es el negocio pues háganlo, porque la intención es que nos Dupliquemos todo, verdad, y todos formemos un grupo un po, mucho más grande. Pero especialmente que usted que todavía no se inscribe pueda aprovechar el 40% nivel de ganancia que pueda devolver si usted no está eh, a gusto con el producto, porque tenemos esa garantía: re, este, la garantía de reposición del producto si le salió dañado. Su propia tienda en línea va a poder tenerla, verdad, gratuitamente, no va a pagar nada. Y usted eh, eh, va a recibir pagos por construir su grupo, por llegar a un título de comisión generada de, de las ventas de su equipo. Y usted va a estar contenta porque esto se va a convertir de un pasatiempo, si en caso lo toma así, a una oportunidad mucho más seria que le va a poder producir un ingreso que se va a transformar o comparar. A, a mejor todavía del salario que usted tiene o un extra al salario que ya tiene. Así que las invito a todas, amigas de Facebook, eh, tomen la decisión, este, nunca es tarde para comenzar, puede ser para uso propio, puede ser para negocio, pero siempre tome en cuenta gan la ganancias, los beneficios suyos, es el 40% en todo, en lo que son zapatos, relojes, carteras, ropa interior, accesorio de cocina, este, adornos para la casa maquillajes, cuidado de la piel, todo eso con el 40% en sus primeras 7 campañas así que ahora creo que es la mejor oportunidad que pues, la compañía les está dando a todas y sobre todo pues este, ha llegado el momento de pensar en una, un plan B siempre uno hay que estar preparado en la vida para un plan B así que este, dice Rosa si una nueva hace la venta de 500 en sus primeras 3 campañas ¿Le garantizan el bundle? Sí, porque este, según estaba leyendo, este, eh, es acumular 500 dólares en las tres campañas. Pero si alguna campaña lo logró, igual manera tiene que mantenerse activa las tres campañas que continúan. Porque el, el chiste de esto no es hacer la venta en una sola y ya no hacer venta. El chiste de esto es que ustedes estén activas, eh, disfrutando su 40%. Y si lo hice en la primera campaña, pues qué bueno. Quiere decir que ya las otras dos es un poquito más este, relajado el eh, para ganárselo. Pero recuerde que ustedes están trabajando para conservar el 40%. Así que aunque haya vendido 500 dólares en la primera... Siempre la segunda orden es de mantener el ritmo para conservar el 40% y la tercera orden para, eh, para siempre conservar su 40%. Así que eh, es muy buena esa pregunta, eh, lo que queremos es garantizarle a ustedes la ganancia del 40% y este... Si siguen de 500 en 500, mucho mejor, tienen garantizado su 40%, así que este no, eso yo creo de que es un, es un buen punto, así que yo creo que tenemos que tomarle mucha ventaja, ¿verdad? Y dice, um, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar desactivada? Bueno, las que están desactivadas... No participa solamente las que no se han activado nunca, que están inscritas y que nunca han hecho eh, ninguna orden. Esa es la persona que califica para este incentivo y la persona que recién acaba de ingresar. Así que eh, muy buena pregunta, Rubi. Así que bueno, muchachas, espero que les haya gustado este video. Está un poquito cortito. Pero no he querido terminar la semana sin que ustedes sepan porque como saben el tiempo ya se está terminando para poder este, ganarse todo esto. Dura hasta el 20 de agosto así que corran a inscribirse, corran a llamar porque ahora es cuando le pueden tomar mucha ventaja a su negocio desde el comienzo. Así que gracias a todas por conectarse y espero que pues inscribamos mucho, que las personas ahorren mucho o ganen mucho. Así que gracias de nuevo y que tengan muy buen fin de semana todas.